Hola amigos del canal. Hoy vamos a probar un juego que se llama Estação Libertade, o sea Estación de la Libertad, está en portugués, así que no sé de qué va. A por él. Bueno, por lo pronto. Próxima parada Estação libertad. Próxima parada estación Libertad, ¿vale? pues Venga, vamos. El ambiente, pues, estamos en un metro, estamos solos, sospechosos y vamos a pasar a otro vagón y es muy parecido y no hay nadie y hay graffiti. Yo era muy chato, estaba cansado. Y cada día la misma comida, la misma ropa y jugaba los mismos juegos cada día. Yo era ese tipo de persona. Era. Ya no lo eres, no me has cambiado. Y aquí que hay que hacer, pues vamos a avanzar a ver qué nos encontramos. Eh, nos agachamos, nos podemos agachar. Coño, capas... Que no han encerrado. ¿Que no han encerrado. Mira, ¿qué hacemos? Tarjeta, tarjeta. ¡Epa! pueden coger las tarjetas bien, seguimos A ver, nos da un sustillo ahí guapo, eh el juego es un poco tétrico ahí, eh un móvil acabamos de pasar pero yo no lo he visto esto no es y esos pasos joder, me parpadea un ojo porque me he metido hasta el micro así ¿no? A jugar un teléfono un teléfono no sé dónde está el teléfono sonando es que eso todo parece que hay cosas pero es que si voy para atrás suena más no hay nada de esto ¿no? ¿Ve? suena por aquí Ahora suena más fuerte. ¡Ah, ya! Como apareció aquí, si he estado antes. ¡Hostia! Dios! ¡Qué voz más desagradable del desconocido! ¡Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh! Un día morí en un accidente. Una manera tonta de morir. No sé lo que ha dicho, voy a ver si lo puedo traducir. Pero, bueno. ¿Y ahora que estamos aquí de, de en el vagón? ¿Y cómo morimos? Dios, ¡Qué, qué tétrico! Yo voy para adelante, a ver. ¡Eh! ¿Qué se oye? ¿Y para atrás? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? la música. ¡Eh! ¡Ah! ¿Ha sido eso? No me he enterado de nada, pero, pero los sustos sí me lo he llevado. He vuelto, dice Creo que dice eso Pero si soy yo el que se ha matado ¿Quién era? Yo no sé, no, lo, no lo he entendido Como no he mirado ni de qué va el juego Pero está guapísimo, eh Yo le voy a poner voy a poner Un 8 sobre 10, eh Porque el juego eh, se pasa mal, eh Se pasa mal Lo primero te confías que no pasa nada Pero luego el móvil, la voz Y luego se va estrellando y tal Pero no entendió el final lo escribiré debajo y si no me lo decís en comentarios así que bueno espero que les haya gustado este juego corto y pronto sacaremos otro así que chao y hasta la próxima ¿Qué ha sido eso? no me he enterado de nada